Estoy muy feliz por la convocatoria que tuvimos hoy en nuestro lanzamiento de campaña un grupo importante de amigos y de grandes personas que estoy segura que se va a seguir multiplicando y de esta manera, sí o sí, el 21 de noviembre, vamos a ganar. Apoyar a Paula Laura para que sea diputada es una cuestión obvia es algo que debiera nacernos del corazón a todos quienes vivimos en el Maule y en particular en el Maule Sur. Destacar la tremenda calidad humana de mi hermana Paula Labra. Ella está comprometida con ser un aporte real para la gente de todo el Mauricio. Y sé que se la va a jugar por mejorar la calidad de vida de todos los maurinos, así como yo también me he comprometido desde antes, desde que estoy en la constituyente y desde siempre.